Para qué sirve Sales Navigator, lo vemos así que acompaña LinkedIn Pro activo 1061 sesenta Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast de LinkedIn Pro. Activo el podcast, ya saben que nos encanta hablar de esta valiosa plataforma y cómo podemos hacer marketing, ventas, negocios a través de LinkedIn. Y pues bueno, hoy estamos un lunes 17 de octubre del 2022. Vamos a hablar sobre una de las herramientas Sales Navigator que utilizamos día a día nosotros acá dentro de katiaman.com para poder captar potenciales clientes. De hecho, es lo que vamos a hablar el día de hoy en forma general. Y pero anunciantes, no, ya saben, si ustedes lo que necesitan es captar eh, potenciales clientes de manera constante, rápida, de no perseguir a tus clientes, sino generar relaciones de confianza a largo plazo, ¿no es cierto? Eh, pues échenle un vistazo a katiaman.com slash masterclass. Pueden revisar más información y también hacerles otra eh, segunda invitación y es que nosotros en este jueves 17 20 perdón y el, el próximo jueves 27 de octubre vamos a dar una eh, dos formaciones sobre eh, cómo nosotros implementamos el sistema de dentro de LinkedIn, cómo utilizamos Sales Navigator para eh, eh, captar potenciales clientes gratuitas por completo. Y esto está para todos aquellos, aquellos profesionales que nos han escuchado desde hace algún tiempo, desde hace años y que pues saben el valor que nosotros entregamos. Y queremos regalar esto de manera genuina. Es un contenido de alto valor. Y estamos capturando también uh, testimoniales de profesionales que tuvieron acceso al primer uh, entrenamiento de eh, gratuito y para poder eh, revisar todo esto así que quedaron fascinados, alucinados agradecidos y pues deseo que muchas personas más que de pronto están escuchando este podcast lo puedan hacer así que entrarse a cateman.com slash embajadores y van a poder a, a, a tener acceso a este entrenamiento de cuatro horas intensiva completamente gratis así que echarle un vistazo y pues eh, registrarse si es para este jueves o para el próximo, en fin bueno vamos a entrar en materia y es que hoy vamos a hablar de Sales Navigator, es otra plataforma aparte de la LinkedIn gratuita que todos podemos tener cuando nos damos de alta dentro de LinkedIn y está pensada para el área comercial, para ayudar a tus comerciales a, la, a, la, a y, bueno si eres un comercial o eres el dueño de una empresa, te va a servir Siempre y cuando tú busques, pero tiene un costo, este es premium, ¿no es cierto? Tiene un costo eh, que lo pagas mensual y pues que representa una buena inversión siempre y cuando vas a trabajar de manera constante la captación de leads por aquí. Sí, entonces eh, es, <coughs> nos ayuda a buscar de manera rápida. ¿Y por qué nos ayuda a buscar de manera rápida? Porque tiene... Más de 25 filtros incorporados para afinar esas búsquedas de los profesionales. Por eso es importante tener antes tu avatar bien pulido para saber a qué eh, nichos o a qué subsegmentos, porque nosotros trabajamos a través de listas. Eh, puedes buscar dentro de LinkedIn y te da pues siempre eh, recomendaciones, incluso porque tú puedes, ya vamos a ver más adelante, configurar cuáles son tus preferencias de búsqueda en la parte de ventas y en base a eso te trae actualizaciones, alertas sobre posibles eh, profesionales con los cuales te interesaría conversar y también actualizaciones de esas empresas. Entonces, esta página detallada, eh, mucha de esta información es sacada directamente de Sales pues, de Navigator, donde primero encuentras una página detallada en la que se centra eh, tus eh, cuentas objetivos, no es cierto, las actualizaciones si ya tienes eh, grabadas algunos eh, profesionales que ellos lo llaman como eh, posibles clientes o cuentas que serían las empresas. En cambio, siempre te tiene información de esas actualizaciones para que tú vayas viendo pues qué han hecho, si han publicado, si ha habido una nueva contratación, si ha, ha, ha, ha, alguien ha salido en noticias, en fin, cualquier actualización de estas personas te va a salir con el afán de que pues tú puedas interactuar en el momento, es lo que se llama los famosos rompehielos, ¿no? Y puedas iniciar una conversación a propósito de algo interesante que pasó con ese potencial cliente o con esa empresa, ¿no? Entonces te permite guardar a estas listas, ya sea por personas, como te decía, profesionales o por empresas en base a pues tus criterios y estas eh, listas son las que nosotros trabajamos con un CRM para luego poderlas automatizar de manera estratégica e inteligente ¿sí? siempre te está recomendando cuáles son nuevos posibles clientes no es cierto, eh, te sale ah, mira, estas son nuevas personas en base a lo que tú me has dicho que te interesa con quienes te gustaría eh, interactuar, mira, te traigo adicional que de pronto tú ni te diste cuenta o que no las tenías mapeado en, eh, dentro de tu mapa de de prospección, pues te puede interesar ver ello, ¿no? Entonces, como les decía, en los las búsquedas avanzadas también tenemos la posibilidad de filtrar con más de 25 filtros a estos posibles clientes, y estos filtros vienen muy, muy bien. Nos ayudan a identificar, entre otras cosas, la antigüedad de la empresa, en qué sector está, la función del, del líder, es decir, en qué, del profesional en qué área dentro de la empresa está, cuántos años estado en esa empresa, ¿no es cierto? cuando decía la industria, en qué sector está, pues si está, eh, no sé, en consultoría, en IT, en servicios, bueno, y hay una gran variedad no es cierto eh, los spotlight que también los utilizamos y en fin hemos de sacar otro episodio del podcast hablando eh, de hecho me parece que ya lo teníamos de manera general un episodio del podcast ya lo voy a revisar y les dejo las notas del programa ¿Sí? también tiene integración bueno, era de esperarse como Sales Navigator, eh, LinkedIn en general es de Microsoft, pues tiene una integración innata más fácil con Microsoft Dynamics y eh, Salesforce, ¿sí? Eh, bien incorporado para que tú pues puedas tener este enlace. Ahora, como pequeña cuña, nosotros trabajamos otro CRM que es muy potente para... Eh, eh, automatizar y, y pues, eh, digamos que escalar muchas actividades eh, operativas, digamos que con nosotros trabajamos y, pero este CRM te permite eh, enlazarte con cualquier CRM. No necesariamente necesitas tener un Microsoft eh, Dynamics de turno o un Salesforce. ¿sí? Esto es importante tomarlo en cuenta. Claro que ellos, yo, el, eh, Sales Navigator lo incorpora de manera innata esta integración, pues bueno, porque es parte de su eh, portafolio de servicios, ¿no? E <síntos> ¿Qué más? Tenemos actualizaciones de venta, es decir, te mantiene al corriente de lo que está sucediendo, es lo que te decía, sobre con esos profesionales y empresas que puedes tener. Eh, te permite ampliar el acceso a la red, y es que ya sabíamos que dentro de LinkedIn, pues no te, no te muestra, el, haces una búsqueda y te muestra los ocho, más de los 810 millones de profesionales si alguno de ellos calza en esta búsqueda. Solo te, te, te busca a eh, contactos de primero, segundo y tercer grado de tu red. Esto es importante que lo tengas claro, es decir, las búsquedas te, te muestra en base a tu participación en la red. Sí te muestra también. Y esto es súper importante. Sí que te ayuda muchísimo para ir viendo que las acciones que vas tomando en LinkedIn, qué impacto van teniendo, porque te muestra hasta los 90 días. Quién ha visto tu perfil? Y nosotros generamos de hecho campañas que se activan automáticamente cuando alguien visitó nuestro perfil y automáticamente le invita a conectar y hacer una pregunta. Esta es un, un hack muy interesante para de ahí iniciar una nueva conversación. Luego, eh, pues perfiles integrados, de CRM, es decir, Consulta la información de LinkedIn cuando ya, est cuando estés haciendo seguimiento de una persona de ventas. Es lo que te decía, ¿no? Si estamos ya eh, interesados en ciertas personas y las pusimos incluso, pues te va mostrando toda la información de esas personas. Esto para empresas, por ejemplo, Team Link es, eh, utiliza, eh, ayuda a los, a los jefes, a los gerentes de, de, del área de ventas, a ver cómo su equipo está utilizando Sales Navigator, ¿sí? Eh, y pues le, les enseña a, pues digamos, a ver que si el equipo está utilizando al máximo la, todas las potencialidades de Sales Navigator, ¿no? Con estos informes de utilización y análisis. Y también tienes eh, acceso a una suscripción. Bueno, si estás en el eh, Premier Carrier, que pues te, si te has suscrito a Sales Navigator Pro, podrás acceder a las funciones de suscripción de Premier Carrier que son Funciones que incluyen herramientas para encontrar y solicitar, eh, aquí, según dice LinkedIn, el trabajo de tus sueños, ¿no? Bueno, interesante todas estas eh, informaciones. Y adicional, pues, eh, eh, tienes como otros recursos dentro de 6 Navigator a acceder al centro de aprendizaje, a la ayuda y a chatear. Esto es muy bueno, a chatear con un equipo de asistencia, porque muchas de las veces hay ciertas situaciones que sí necesitamos ayuda o un apoyo y pues lo puedes hacer en la parte de arriba de 6 Navigator. Al lado de tu foto hay un loguito con un signo de interrogación, que es la ayuda, y ahí tú puedes acceder a chatear eh, a, hasta hoy donde esté grabado este podcast eh, la ayuda está en inglés así que bueno bueno es, es importante hacerlo así que sin más espero que haya sido desagradable recordar nosotros utilizamos sales navigator para hacer estas búsquedas más afinadas y pues desde ahí captar las hacer las listas no es cierto y llevarlas a nuestro CRM para ahí poder trabajar las diferentes campañas de pues nuevas Conexiones, de hacer seguimientos, de eh, activar a tu comunidad, en fin, a, a través de 6Navigator. Si tienes un equipo comercial de muchísimos profesionales, no haría falta que todo el equipo comercial tenga 6Navigator con la herramienta que nosotros utilizamos de automatización. Con una, se, tranquilamente se puede acceder a toda esa base de datos de 6Navigator y luego, pues, importar y distribuir las diferentes listas a todo tu equipo comercial, que sería una gran ayuda y un gran ahorro porque pues Digamos que 6 Navigator es muy potente, pero si de pronto estás empezando y pues no te permite tener que cada uno de tus clientes tenga una cuenta 6 Navigator, se lo puede trabajar de esa manera. Espero que haya sido de sagrado. Espero que arranquen con toda la energía este lunes y no, no se olviden. Les invito nuevamente a que si quieren acceder a este contenido gratuito este jueves que viene 20 o el 27, se inscriban a katiaman.com slash embajadores para que puedan acceder a este contenido gratuito que una de las cosas que siempre hemos, dicho es que vender es ayudar y esta es una manera muy buena que nosotros hemos buscado de ayudar de ayudar a todos aquellos profesionales que a lo largo de todo este tiempo uh, se han mostrado con interés de entender cómo mismo funciona LinkedIn. ¿Me va a funcionar LinkedIn para mí? ¿Es importante? ¿Será que está ahí mi cliente? ¿Será que puedo hacer conexiones de valor a través de LinkedIn? Esto lo vemos dentro del entrenamiento. Así que sin más, les dejo. Espero que haya sido de valor. Ya saben, si esto fue de valor, compartir. Compartir a ese compañero. Y si están en los podcasters, dejar sus valoraciones de cinco estrellas. LinkedIn proactivo. Sin más, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.